Gracias, señor presidente. Esta moción propone impulsar un pacto nacional por la I +D, más I D basado en las conclusiones de la ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes. Como saben, esta ponencia se aprobó el 7 de julio de 2015, justo el mismo día en que nuestro grupo entró en esta, en esta Cámara y al leerla nos hemos dado cuenta de que hay ya elementos que han quedado superados o desfasados, por ejemplo, en lo que se refiere a la Agencia Estatal para la Investigación. Por otra parte, consideramos que, además, dichas conclusiones son una base insuficiente para un pacto nacional, puesto que, como la propia ponencia indica, se refiere a ámbitos sectoriales concretos y, por tanto, excluye a otros. A pesar de ello, hemos querido hacer una interpretación generosa de la moción y entender que el pacto nacional que se propone no se apoyaría exclusivamente en las conclusiones de dicha ponencia. Sin embargo, esa interpretación generosa hemos decidido no aplicarla a lo que se refiere en lo que se refiere a la inversión, porque creemos que no es buena idea ser generosos en cuestiones de dinero cuando se trata de un gobierno del Partido Popular. Y es por eso que hemos presentado esta enmienda. La moción propone alcanzar un 2% del PIB de inversión en I I+D para el año 2020. Ahora estamos en un 1,35%, uno de los niveles más bajos de la eurozona. Para cumplir con el objetivo es evidente que deberá haber un incremento gradual y sostenido desde este año hasta el 2020 y por eso nuestra enmienda propone una tasa anual acumulativa de un 4,5%. En definitiva, lo que hace nuestra enmienda es aterrizar más la moción y y hacerlo para que el Gobierno cumpla, cumpla sus deberes desde, desde ya mismo. Esperemos que incorporen nuestra enmienda, pero, sobre todo, esperamos que el Gobierno cumpla con el contenido de lo aprobado, porque eso sí sería una gran innovación. Muchas gracias.